Que onda aventureros, sean bienvenidos a este nuevo video tutorial. En esta ocasión vamos a aprender a hacer selecciones utilizando el modo de Word Edit. Vamos con la intro y lo Para empezar, vamos a poner el comando barra barra guante. Este comando nos va a dar el H de madera. Con el H de madera, vamos a poder hacer selecciones, dando clic izquierdo sobre el primer punto y clic derecho sobre el segundo punto, creando así un cubo invisible. Actualmente lo podemos ver porque instalamos el mod de Wordedit CUI, pero no se preocupen, que si ustedes instalan este mod, también lo van a poder ver. Van a poder quitar la selección poniendo barra, barra, cell. para el segundo tipo de selección vamos a utilizar la misma técnica solo que esta vez nos vamos a colocar sobre el primer punto vamos a poner barra barra pos 1 y en el segundo punto vamos a poner barra barra pos 2 de esta manera se genera el mismo tipo de cuboide invisible el cual vamos a poder remover poniendo barra barra diesel de esta manera se limpia la selección que nosotros hemos hecho previamente con comandos o con el hacha para el tercer tipo de selección vamos no a utilizar el hacha no a movernos sino que solamente viendo hacia el punto para eso vamos a poner barra barra h1 Barra barra h post 2 de esta manera también se nos genera el tipo de cuboide invisible, el cual nos va a hacer contener la selección que nosotros hagamos. Vamos a poder hacer desaparecer nuestro Q solamente poniendo barra barra diesel o barra barra cell. Para el siguiente tipo de selección va a ser una selección un poco más compleja así que presten mucha atención vamos a seleccionar los primeros dos puntos normalmente damos clic izquierdo y clic derecho sobre el segundo punto esto genera un cuadro invisible este cuadro invisible vamos a poder expandir sus proporciones para la dirección que nosotros queramos y la cantidad de bloques que nosotros queramos en mi caso Voy a expandir cinco bloques hacia los lados, hacia el norte, al sur, al este y al oeste. De esta manera voy a generar un cuadro un poco más grande, el cual también vamos a poder expandir hacia la parte de arriba. Podemos expandir los bloques que nosotros querramos solamente con ver hacia dónde queremos que se expandan y poniendo la cantidad de bloques que solicitamos expandir. También recuerden que podemos contraer la selección hacia las mismas direcciones poniendo barra barra contract y pues vamos a contraer todos los bloques de arriba hacia abajo igualmente vamos a contraerlos hacia los lados hasta que podamos dejar la selección como empezamos sí señores podemos contraer todas las en todos los puntos cardinales norte, sur, este y oeste hasta dejar nuestra selección justo como empezamos también podemos remover esta selección poniendo barra, barra, diesel, o barra, barra, cel para el siguiente tipo de selección vamos a tener que dar clic izquierdo y clic derecho sobre un solo punto este comando se va a encargar de expandir radialmente la selección es decir que los va a seleccionar hacia todos los lados al mismo tiempo para eso vamos a poner barra barra outset y este va a ir seguido de la cantidad de bloques que nosotros queremos expandir en mi caso le voy a dar un outset de 10 esto va a generar un cubo gigante invisible con 10 bloques de radio este va a contener una cantidad enorme porque lo está seleccionando hacia todos los lados desde el punto de selección que nosotros elegimos también recuerden que podemos hacer en, podemos como contraer la selección poniendo barra barra inset 5 de esta manera reducimos eh, nuestra selección a la mitad. Podemos reducirlo hasta dejarlo por defecto. Para eso vamos a reducirlo 5 bloques más. Para dejarlo como lo seleccionamos desde el principio. Y pues bueno, eso ha sido todo por ahora. Espero que les haya gustado. Eh, si tienen dudas o comentarios pueden hacérmela saber. Voy a dejar un link en la descripción del video con un servidor de Discord Para atender todas sus dudas y todas sus preguntas, ya sea en inglés o en español Así que nos veo hasta la próxima, se me cuida, chau chau